De la mansedumbre con nosotros mismos. El presente audiolibro es transcripción fiel del capítulo noveno, de la parte tercera, de la obra Introducción a la vida devota, también conocida como La Filotea, del Santo de la Dulzura San Francisco de Sales. En dicha obra, el Santo se dirige a todas las almas devotas, utilizando el nombre de Filotea, que significa amante o enamorado de Dios. Dice así: Capítulo nueve de la mansedumbre con nosotros mismos. Uno de los principales ejercicios de la mansedumbre es el que practicamos interiormente, no impacientándonos ni contra nosotros mismos ni contra nuestras imperfecciones. Pues aunque es razón sentir disgusto y pesar de haber cometido algunas faltas, no ha de ser este disgusto agrio, enfadoso, picante y colérico. Y así es gran defecto el de aquellos que, viéndose encolerizados, se impacientan de su impaciencia misma y se enfadan de su mismo enfado, manteniendo con eso el corazón lleno y como sumergido en cólera. Pues aunque parece que el segundo enfado destruye el primero, es tan al contrario, que antes abre la puerta a otro nuevo en la primera ocasión que se presente. Además de que la ira, enfado y amargura del hombre contra sí mismo se encamina al orgullo y nace del amor propio, que se resiente y se inquieta al ver que somos imperfectos. Sintamos, pues, nuestras faltas, pero con paz y sosiego porque, así como la sentencia de castigo que da contra los delincuentes el juez, por pura razón y con tranquilidad de ánimo, es mucho más acertada que no la que pronuncia llevado de impetuosidad y pasión, pues en este caso no castiga los delitos conforme a lo que son, sino conforme a lo que él es, así también uno a sí mismo se castiga mucho mejor con arrepentimiento tranquilo y constante, que no con dolor agrio, impetuoso y colérico. Porque estos arrepentimientos impetuosos no son a medida de nuestras faltas, sino de nuestras inclinaciones. El amante de la castidad, por ejemplo, se resentirá amarguísimamente de la más leve falta que cometa contra esta virtud, y se reirá de haber incurrido en una grave murmuración. Otro, al contrario, porque aborrece la maledicencia, se inquietará de haber murmurado ligeramente, y no hará caso de una falta grave contra la castidad, y así de los demás. Todo lo cual proviene de que no juzgan su conciencia por razón sino por pasión. Créeme, filotea, que así como a un hijo le hacen más fuerza las reconvenciones dulces y cordiales de su padre, que no sus iras y enfados, así también si nosotros reprendemos a nuestro corazón, cuando comete alguna falta, con suaves y pacíficas reconvenciones, usando más de compasión que de enojo, y animándole a la enmienda, conseguiremos que conciba un arrepentimiento mucho más profundo y penetrante, que el que pudiera concebir entre el resentimiento, la ira y la turbación. Yo por mí, si teniendo vivos deseos de no incurrir en el vicio, por ejemplo, de la vanidad, hubiere sin embargo caído gravemente en él, cuando tratase de reprender a mi corazón, no le hablaría ciertamente de este modo, es posible, corazón vil y despreciable, que después de tantos propósitos, todavía te dejas arrastrar de la vanidad? Caete, caete muerto de vergüenza, no vuelvas a levantar jamás los ojos al cielo, ciego, descarado, traidor y desleal a tu Dios. No le hablaría de ese modo ni usaría otras expresiones semejantes. Sino echaría mano de la razón para corregirle, y por vía de compasión le diría, Ea, pobre corazón mío, al fin hemos caído en el precipicio de que tantas veces propusimos librarnos. Ay de mí, levantémonos y huyamos de él para siempre. Invoquemos la misericordia de Dios, y esperemos en ella, que nos asistirá, para que en adelante estemos más firmes. Vamos vamos otra vez a entrar en el camino de la humildad. Buen ánimo, cuidemos desde ahora de estar siempre alerta, que Dios nos ayudará y así aprovecharemos. Y sobre esta reprensión trataría de fabricar una sólida y firme resolución de no volver a cometer aquella falta, tomando para ello las medidas y los consejos de mi Padre Espiritual. Pero si alguno conoce que las correcciones suaves no bastan para mover su corazón, podrá en tal caso servirse de reconvenciones y reprensiones ásperas y severas para excitarle a una profunda contrición, con tal que después de haberle reprendido y corregido ásperamente, finalice dándole algún alivio, terminando todo su enojo y sentimiento en dulce y santa confianza en Dios, a imitación de aquel gran penitente, que viendo afligida su alma, la consolaba diciendo. ¿Por qué estás afligida, alma mía, y por qué me conturbas? Espera en Dios, que todavía le bendeciré y confesaré, porque es la salud de mi rostro y mi Dios verdadero.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 Y hasta aquí lo referido por San Francisco de Sales, sobre la mansedumbre con nosotros mismos. Que alentados por sus sabias palabras y su humilde ejemplo, sigamos adelante sin desfallecer, levantándonos tras cada caída, con un corazón humilde y contrito que confía en la misericordia del Señor. San Francisco de Sales, ruega por nosotros que recurrimos a vos.